Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo de este día miércoles, miércoles 3 de agosto, con el inicio de este día, mis queridos hermanos, los invito para que nos pongamos en la presencia de Dios, o sea, este es el momento para darle gracias a Dios, mitad de semana, Señor, gracias por estos días, gracias por este nuevo día que me regalas, sería maravilloso que me confías, que pones en mis manos, en tus manos, Señor, lo pongo, bendice mi jornada, mi trabajo, bendice familia bendíceme bendíceme siempre Señor que siempre te busque que siempre te agrade amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanitos hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28 en aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritar Ten compasión de mí, Señor, hijo David Mi hija tiene un demonio muy malo". Él no respondió nada ¿no? Entonces los discípulos se le acercaron Ahora atiende Viene detrás gritando Él contestó Solo me han enviado las hojas descargadas de, de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él Y le pidió Señor, socórreme Él contestó No está bien echar a los perros el pan de los hijos Pero ella repuso Tienes toda la razón, Señor Pero los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, qué grande es que se cumplió lo que deseas. Y en aquel momento que ocurra a su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pareciera que Jesús no quisiera orar el sí, siglo. Pareciera. Pero el, la insistencia de esta mujer lo mueve. La perseverancia en la oración es muy importante, eh, queridos hermanos. Y eso nos lleva también a que pasemos de una fe de de bombero, una fe de esas que apenas tengo un problema, dice, si no, apágame este incendio, una fe madura. Esta mujer yo y diga, Señor, los perros comen las migas que caen de la mesa de los hijos, es un acto de fe, de confianza, de perseverancia. ¿Cuánto nos falta perseverar, hermanos? Nos falta mucho. Y en esto, queridos hermanos, yo quiero invitarlos. Tenemos que ser perseverantes, insistentes. A veces creemos que un padre en nuestro, a veces está mal rezado, ya con eso nos va a solucionar. Existe. El que persevera hasta el final se salva. Tu fe te ha salvado. Señor, nos ponemos en tus manos. Tú sabes, Señor, que somos miedosos, que nos rendimos fácil. Con mucha facilidad sacamos la maleta y salimos corriendo. Pero esta tarde, en esta mañana, al iniciar nuestra jornada, quiero ponerme en tu presencia santa, Señor. Llamo a ti, Padre Celestial, me pongo en tus manos, me pongo en tus manos, mi familia, mis proyectos, mis sueños. Haz tu voluntad, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, oricia, por los hijos de los Amén. Señor los bendiga, guarde y los bendiga. Feliz día para todos, mis queridos hermanos.